Ahora, abrir también nuestro consultorio nutricional, porque las deficiencias de hierro hay que suplirlas, sobre todo con una nutrición sanísima, ¿no? Y que está de la mano, hermanada, con este producto que es tan nuestro que se consume mucho y que es bueno, bonito y barato. Claudia Aguero, especialista en salud, está con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día. Bien, bien, bien, muchas, muchas gracias, gracias por tenernos. Yo me he puesto aquí al lado de la cocina porque tenía un poquito de frío. <risa> <risa> <risa> no, no estás con los calores de los amigos. <risa> También a veces. También a veces. <risa> <Bien>. <risa> Claudia, la sangrecita, ¿no? La comemos mayormente en esta típica preparación con su cebollita china, pero podemos darle un look diferente. Exactamente. Sí. La sangrecita tiene muchas propiedades, empezando que es alta en proteínas, mm. un macronutriente que todos necesitamos en todo momento. Mm -hmm. Además, tiene hierro. Una sola cucharada de sangrecita cocida le va a dar, por ejemplo, a un niño la cantidad de hierro que necesita en todo el día. Solo o sea, una con una cucharada. una cucharada de sangrecita diaria para nuestros hijos está ya suficiente para el hierro diario. Diario, exactamente. Oh, y además, que se conoce? Y como podemos. Se puede carne? consumir diario, el niño la puede consumir podemos. todos los días. Sí, exactamente sí. Solamente por ahí algunas contraindicaciones en personas que tengan adultas, personas que tengan hígado graso, personas que tengan el colesterol elevado. Pero sí. en el caso de los niños no hay ningún problema. Ah. Y podemos tener una variedad increíble de preparación. Te cuento, ¿no? yo cuando se le he intentado dar así a mis hijos, ¿no? que tienen tres añitos, mm, mm, me mueve la cabeza. Por más que le digo, no, es carnecita. Le digo, no. Alicia, Ajá. estoy acá con este recetario justamente de la sangrecita que Uy, es de ese discusión es el que pública. Necesito, entonces. No, buenísimo. mira, revuelto de sangrecita, causa de sangrecita, tortilla de sangrecita, oyuquito con sangrecita. Hasta ahí todo bien. Papa rellena, chaufa de sangrecita, sangrecita con choclo. Pero tú te imaginas. Mousse de, sang de sangrecita Mousse que de plátano y sangrecita Mazamorra de sangrecita Hasta dulce podemos hacer con ello Exactamente mm -hmm. Y de hecho los niños piensan que es chocolate por el colorcito ah, que tiene ¿Qué tal la estafa? <ríe> Y no se siente el sabor ah. Eso es lo bueno de la sangrecita ¿Nos no enseñas no a prepararlo? Claro que sí Primero acá les, les quiero mostrar una preparación sumamente fácil sí. Tiene pitahaya Pitahaya sí, Y sangrecita No parece a simple vista que tuviera sangrecita Es una preparación Pero... dulce Ajá uh -huh dulce. Láveres, Láveres. Láveres. Y como la pitahaya tiene vitamina C, ayuda también a que se absorba mejor el hierro. O sea, solamente, ¿qué hago con la sagrecita? ¿La cocino, la licúo? Exactamente, la cocinamos, la licuamos, las podemos pasar por un colador como para okay. que sea mucho más finita y la vamos a mezclar justamente con la pitajaya. Y así se la doy como un postrecito. Como un postrecito y realmente sí. no se siente el sabor. Otra preparación, digamos salada, es esta de aquí, es una salsa boloñesa. De sangrecita también. Como para los tallarines. Ah, o sea, en vez de ponerle la carne molida, le pongo sangrecita. La sangrecita, exactamente. Yeah. Con la misma preparación yeah. podemos mezclarlo con tallarines, puede ser incluso para una lasaña, que podemos hacer mucho más nutritiva, ¿no? Perfecto. También tenemos otra preparación, que son las hamburguesas. Mm -hmm. En vez de hamburguesas que sean pues altas en colesterol, altas también en grasas saturadas, ¿no? En condimentos, podemos hacer una casera, igual con avena, mezclamos la avena. avena. Mezclamos la sangrecita, bueno, también triturada. Con huevita, exacto. Con un, verdurita. compacto. Exacto. Para ¿no? o sea, has puesto albergita, ¿no? Albergita y lo aplastamos y listo. Lo podemos poner ver, aquí hacemos... en la sartén y lo preparamos sumamente fácil para todos en la casa. Todos lo pueden consumir sin Y eso lo problema. puedo comer hasta con un pan, ¿no? Claro. Pan, pan, el pare... no, pan no, así no, como el de la torrejita, ¿no? Que uh -huh. se suele comer en el Perú, uh -huh. pero con una torrejita de repente hecha de sangrecita. Perfecto. Podemos preparar como usualmente la sangrecita nos venden... Eh, bastante cantidad y no vamos a hacerla sí. cada rato podemos conservarla de esta manera ah, por... podemos Así? dividir en exactamente raciones. en raciones ya acá por ejemplo puedo tener esta bolsita para hacer mi hamburguesa claro, has dicho que una cucharada es suficiente para un niño suficiente entonces Exacto. puedo separarla es bien o sea, congelarla congelar arriba ya cocida ya está ya... Cocida. Ya cocida ya cocida y lo puedo preparar si ¿no? cumplo mi deficiencia o mis bajas de hierro cumplo con la cuota nutricional del hierro para un adulto también es eh, qué sería dos cucharadas dos cucharadas aproximadas si sí, es una persona que no tiene anemia. Si tenemos anemia, pueden ser hasta tres cucharadas. Hablamos de personas que tengan una deficiencia de hierro de nueve, más o menos de hemoglobina. Aquí. Puede ir bastante bien. Muéstranos, por favor, tú has traído. Ah, ya las hamburguesas así se, eh, Separaditas, hamburguesas. exacto. Ay, Podemos rom... prepararlas y ya las tenemos. Ya las tenemos sí. listas ahí para la semana, ¿no? Ya para ah, la semana. La para puedo, hacer las claro, hacer y las empaqueto y bonito. Las tengo ¿Cuánto que me que duran abajo en el refrigerador en la parte nos de... No puede durar máximo sí. Tres días, refrigerado ah, más no congelado. Y sí las puedo tener. Una semana claro. más congelada. Esta ya está no hecha. Sí, esta que ya está cocida, podemos acompañarla con el pancito o con sola con verduritas también. Y he hecho arrocito. con avena, ¿no es cierto? Avena. Interesante para no consumir mm. la harina. La harina, exacto. Sin harina, sin pan. Avena y tiene, bueno, en este caso también las proteínas del... Gusto, ah, pero bueno. <ríe> Podemos va, ponerle más ahí, más ahí, <ríe> más ahí este, sazón. ¿no hay La avena, acá nos preguntan, ¿la avena tiene que estar licuadita o Qué tiene rico. que estar en hojuelas? Cualquiera de las dos formas es válida la idea es que dos. esté seca, ¿no? Claro. Que no tenga agua para que finalmente la porque con el huevo es que ya haces esa consistencia, dice, sí, ¿no? se, se compacta. ¿No? Es sumamente fácil, podemos comerla con pan, puede ser un desayuno, puede ser en un almuerzo, puede ser en un una cena, para toda la familia bien. en realidad, bien. sin ningún problema. Bueno, ahí estaban entonces las opciones. Gente, ¿eh? muy bien. Aprendemos entonces con la eh, a preparar la sangrecita, sacarle provecho, no solamente en los salados sino también en lo dulce. Ah, ¿eh? qué oh, interesante. Es. Muy bien, ¿estas recetas las tienes en tus redes? Sí, las tenemos en redes sociales También me pueden buscar en Instagram Como Nutriclau AM Y en Facebook también como Nutricionista Claudia Agüero Para que puedan aprender diferentes recetas para toda la semana AM En la mañana y en la noche también la tenemos En la noche también <risa> en la mañana y en la mañana <risa> <Sí, la risa> Y en la <risa> noche. también. <mañana y risa> <PM. risa> en la noche también. en la Gracias, gracias Claudia. Sí Claudia Voy a preparar una hamburguesa, ¿qué te parece?